Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nicole para los que son nuevos. Y hoy vamos a hablar sobre algo de lo que me he tenido muy guardadita, sobre todo con respecto a los detalles, ¿no? Obviamente ya la gente sabe, pero... Estoy emocionadísima. Es volver a renacer, vol renacer no, volver a revivir todo, la... todo el día, pero tengo que sí, advertirles que este video eh, va a ser un poquito largo o quizá dividido en dos partes porque no voy a ahorrarme ningún pequeño detalle con respecto a esto porque ustedes han estado conmigo, con nosotros entonces nada, vamos a partir desde el inicio de esto ah, ya yeah. Ahora sí. Ok, antes de llegar al día de la pedida tengo que hacer un paréntesis un poquito grande para contarles todo el previo hasta ese momento, que para mí en ese entonces era sorpresa y no sabía nada, es decir, fui engañada. Ok, ¿cómo empezó todo esto? Empezó porque la hermana de Trevor, que vive en Chile, quería venir a Perú a pasar Navidad con nosotros. Esto fue eh, aproximadamente septiembre, agosto, por ahí más o menos, en donde dijo, ya quiero ir a, a Perú y nosotros regozando de la felicidad porque Frank nunca había venido a Perú y obviamente no la habíamos visto en dos años más o menos nosotros queríamos pues llevarla a un lugar eh, que no sea solamente Lima ya entonces como a ver si había alguna posibilidad de viajar por, por, por acá dentro de Perú obviamente y se dio la, eh, la chance de ir a Vichayito nos fuimos los tres solitos con nuestras maletas felices porque no habíamos viajado pues en dos años y nos hospedamos en el hotel Arangua Bichayito que fue espectacular es la mejor experiencia que he tenido desde la comida, el hospedaje, la gente, la vista, eh, las carpas todo impecable, no hay nada negativo que yo pueda sacar de eso, en verdad todos se portaron recontra bien y estoy eternamente agradecida y bueno la pasamos increíble y obvio, ¿no? contenido aquí, contenido allá, fotitos, paseos, playa, piscina, comida Desconectarse un poquito también de, de la urbanización Para esto yo me había comprado unos vestidos súper lindos en Sara Porque quería pues mi foto estética, mi foto fashion, mi foto influencer en la playa con un vestido real La primera tarde o la primera noche no hubo sol, nublado, un caos Dijimos ya, ok, el segundo día, para esto era... Eh, nosotros llegamos un 11 de diciembre Al 12 de diciembre ya salió el sol Disfrutamos de la piscina eh, Hice kayak con la Fran y boarding que fue alucinante Obviamente iba a haber un sense entonces dije ok, es mi momento eh, Para ponerme mi vestido verde Que ya posiblemente lo han visto en varios TikToks o varios videos Maquillándome, pero para esto yo no quería maquillarme Porque dije pucha, no se me va a ver la cara que flojera también maquillar había llevado todo igual, pero me daba flojera Entonces la Fran me dijo, no, pero hazte un alguito ¿No? Porque después te vas a arrepentir Y es verdad, porque cuando digo sale una foto bonita y no estoy maquillada Es como que, puta madre, porque no estuve maquillada Entonces le hice caso, me maquillé igual, algo súper natural Y bueno, yo estaba con el pelo Empapado y vestido y hacía sido un viento horrible Pero dije, no importa por la foto Todo, ustedes ya saben, es algo... Así me meto al mar en invierno, ni por todo por la auto. Entonces, bueno, era el momento de grabar un TikTok con una canción que yo ya había planeado y todo. Y Trevor me empieza pues, a grabar. Yo voy a poner el, el video que fue grabado antes. Es este de acá con mi vestido verde. Y yo, pues, no sabía nada cantando la canción de Vance Joy era, ¿no es cierto? Vance Joy eh, Y pues, regia. Lindo, sintiendo el momento, todo estético para TikTok. Fran estaba al lado con la cámara porque quería sacarle supuestamente fotos al Sánchez. Acá en la casa le habíamos explicado un poquito cómo era la toma de fotos, pero yo no sabía que era para nuestras fotos. Entonces, ok, Trevor dijo, vamos a grabar eh, otro video, pero con una canción más estética, más tranquila, para tener las dos versiones. Y yo caí redondito, dije, ya, perfecto. Obviamente cuando a mí me dicen graba a David de TikTok, yo grabo, pues sí, no pienso nada más, Yo ¿no? tenía mis uñas hechas porque mi hermana se había casado en diciembre y, y las tenía lindas, pues ya, más obvio todo y yo no sabía nada. Yo estoy de espaldas, empieza la canción, y yo voy caminando de espaldas, camino, camino, camino, y ya hasta cierto punto yo ya no escucho pues la música, y eh, Trevor me dice, ¡Ey! Así como oye. si fuese ay, ay. Ah, volteé así toda linda Así como con el viento para el video Y de verdad, nada, lo veo así Y yo Mi cara pues está grabada en el video, ¿no? Que posiblemente ahorita estén viendo Pero yo estaba Ustedes eran Trevor y la Fran está ahí Entonces está así como que es broma. Ya hemos hablado de esto pues mil veces y siempre decía: Ay, te he comprado anillo de Ring Pop y me lo ponía, Ring Pop y el, el dulce buenazo. Entonces siempre nos jodíamos con el, el Ring Pop, el Ring Pop, el Ring Pop. Entonces cuando yo veo esa vaina abierta, dije: No, dos no sé, veces. Fue totalmente inesperado. En un momento random, pero bonito que estábamos los tres, obviamente ya después me contaron que la franga había ido específicamente para la pedida, para que haya un pedacito de, de la familia Sepúlveda esté con nosotros en ese momento especial, ¿no? Entonces fue como... No, no dije nada hasta que después Trevor me dijo, ya, pero no me ha respondido, todo nervioso, ¿no? Como si le fuese a decir no, que no. ¿no? Había dado, había dado. no, porque estábamos así como que pegaditos, Aparte porque hacía frío y había gente alrededor así caminando el sunset Trevor me dice, no me voy a rodilla, no me voy a rodillar porque mucho roche Y yo le dije, sí, por favor, no lo hagas porque a mí me pasa de vueltas es que vergüenza No, no, de ahí se acerca gente, imagínate, y empieza a aplaudir, no, no, no y Trevor es todo nervioso, ya, pero no me has respondido, no me has dicho nada Y ya, pues no, y ahí Trevor, Trevor ahí la Fran tiene esas tres fotitos justo en el momento Y, y yo ¿no? después de eso ya no podía pensar nada más porque me moría de frío entonces Trevor estaba con su casaca, me dio su casaca y él se quedó casi calato Y la Fran dijo, ay, voy a ir a recoger, ¿qué dijo? Ah, una, tu casaca, para que sí, bueno. él no se quede sin casaca Entonces la Fran se fue y nos quedamos solos sentados en una de estas poltronas de, de playa Y la cosa es que se demoró un montón Ya ella ya empecé a sospechar, dije a la Fran, la Fran no se ha ido por la casaca en Nika y le dije, Trevor, ¿qué cosa está trayendo la Fran? O sea, no me digas que son globos porque te juro que te mato Y Trevor estaba cagado de risa porque obviamente eran globos Y yo muy pues inteligente adiviné al toque ¿no? Entonces yo me imaginaba que eran pues globos así de esos gigantes que, que tienen su pesita No sé, yo me imaginé cosas así, ¿no? Y me dijo, ya, tápate Entonces cuando me dice, ya, ya puedes ver, <ríe> veo a la Fran con sus brazos así llenos de globos Que dicen, bright to be toda linda así con un anillo este de acá de atrás que obviamente ya reventó y estaba así y obviamente se demoró porque lo tuvo que inflar a boca <risa> imagínate no llegaba nunca desmayada la chica dentro del cuerpo nos quedamos conversando ahí me dijeron pues todo el plan macabro que habían hecho Trevor ya había hablado con recepción del hotel para que nos hagan como que una cenita eh, fuera de la carpa, ven unas mesitas afuera Todo bonito, ya se había dedicado A ver el menú, toda la cosa que me dice, Ay, ya puedes ir, entonces mientras caminamos No sé, yo me imaginaba Como que algo dentro de la carpa No sé, no como piqueíto, pues qué sé yo no Y ahora ¿no? llegamos y habían hecho Como una Un caminito de, de flores De buganviles creo que eran, ¿no? De florcitas así, color fucsia Y la mesita estaba con mantel blanco Había unas eh, unas lamparitas con luces dentro, en fin Espectacular, el hotel se portó, pero ya no ya, brindamos con una ricadona y fue espectacular, ahí ya mientras que comíamos no iban, me iban contando todo el plan todo lo que habían tenido que hacer de hecho me tomaron una foto en donde yo estaba al lado de la maleta con el anillo adentro y yo no tenía idea se habían comprado acá, un día que salieron yo estaba dando clases me dijeron ah, vamos a ir al mercadito no se fueron al mercadito, fueron a buscar los globos para llevarlos eh, para esto nadie sabía Solamente la hermana, Fran, y la mamá de Trevor Después de, Por mi lado, nadie sabía que iba a ser en ese momento ¿no? Y bueno, la pedida fue el 12 del 12 del 2021 Bueno, y ahora un pequeño disclaimer Este anillo, Trevor lo compró en enero del 2021 Y ha planeado pues, un montón de situaciones para poder pedirme Pero nunca se dieron Pero antes de esto, Trevor ya había comprado otro anillo en el 2018 y, y que lo compró porque le gustó y fue como que ya, le voy a pedir Pero mientras pasaba el tiempo me da cuenta que no te, no te terminaba de gustar el diseño para mí, ¿no es cierto? Muy ¿Puedo? típico para, para mí, oh, disculpa Entonces lo guardó y obviamente yo ni entera, yo jamás eh, lo vi en ese momento, ahora ya lo he visto y felizmente lo cambió porque este es como diferente, eh, es ese topacio azul me va con mis ojos y es mi color favorito Y justo el color del mar y color del cielo, entonces como que todo se resume bien bonito a la oportunidad que se dio y lo supo aprovechar felizmente No es porque se copió, no es porque eh, le cantó pedirme, sino que él ya te lo tenía planeado y pues no se dio en el momento que él quiso pues Así que dijo... Es mi momento perfecto, paseo, la todo lindo, diciembre, que es nuestro mes eh, favorito del año y ya pues. Y el paseo de bichayito no pudo haber sido mejor aparte de esto, pero había otra emoción grande que yo sentía porque el último día literal que ya nos veníamos todo coincidió, todos los astros se alinearon para que pueda suceder en el momento preciso y es que di una entrevista sorpresa para Netflix que no las puedo revelar nada, pero me muero fue un momento pic y creo que fue un fin de semana como les contaba, demasiado emocionante porque eran nervios por la entrevista porque me había preparado es en inglés entonces siempre hay ese miedito Frank y Trevor eh, me ayudaron con los zancudos, los espantaban mientras estaba ese, oh, me, en plena entrevista y había una libélula que estaba literal, yo estaba acá y la libélula estaba acá dando vueltas y decía, más ahorita se me para en la cabeza y qué roche pues, porque todo está en video, ojalá que ni siquiera se vea por ahí por abajo, pero... Bueno, espero que muy pronto eh, les pueda mostrar la entrevista, que está genial Fueron muchas cosas buenas en poco tiempo, ¿no? Entonces eh, me costó asimilar, digamos, cada cosa por separado Y ahora ya lo asimilé Todavía se viene, estamos aguantando ahí Y bueno, todos los detalles y, y la preparación y toda la emoción del matrimonio Porque va a haber definitivamente Voy a crear un playlist, una lista de reproducción acá en YouTube Donde voy a ir colgando todos los vlogs, todos los videos que yo vaya grabando con respecto a matrimonio sobre todo para que eh, ustedes lo gocen conmigo y para que cuando yo pues sea viejita regrese a esos videos y vea pues todas las cositas que, que estuvimos organizando y planeando la segunda parte de este vídeo lo voy a linkear obviamente ahí también para que no se la pierda bueno este video se ha alargado muchísimo sobre todo porque he entrado en detalles en, en pequeñas situaciones hermosas de la pedida voy a dejar lo que continúa en el vídeo segunda parte que lo voy a estrenar pues Casi a la par, un poquito cerca de este video Para que no se queden con, ar... con el gustito en la boca Suscríbanse a mi canal No se olviden de darle click a la campanita Para que sepan cuando he subido un nuevo video Y síganme en mis redes sociales Que estoy siempre presente por ahí Los quiero mucho, nos vemos en la segunda parte